Bienvenidos a la asignatura Taller de Investigación 2 en Ingeniería Mecánica. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica. Tiene como requisito haber aprobado la asignatura de Taller de Investigación 1 en Ingeniería Mecánica. La asignatura de Naturaleza Teórico-Práctica tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de producir y argumentar una investigación científica-tecnológica relacionada con alguna de las líneas de investigación de su carrera profesional. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar y sustentar el trabajo de investigación aprobado en Taller de Investigación 1 como requisito para la obtención del grado de bachiller.